Hola, hola, buenas todos, Aquí son comentando un día más en la taberna. Y hoy volvemos a nuestra campaña de Total War Warhammer. Estamos controlando ya la situación en la zona sur. Quedan uno, dos y tres bastiones orcos, nada más. Aparte de eso, eh, eh, eh, eh, Nada. Acabar con la facción de los muños altos, que en este capítulo lo vamos a conseguir ya. Liberarnos del caos. Y ya ir hacia el norte Vamos a ir a por los condes vampiro Ya de ya Tenemos que reventarlos Y tapar O sea, el caos No podemos contener al caos bueno, no, no se nos puede ni acercar Así que, bueno, estando como estamos Vamos a pasar turno Vamos a ver qué movimientos hace y, y, y, ¿a dónde vas? No te alejes a ti te voy a pasar yo por el hacha. Los Von Karsten. Ahora me vas a pedir paz. No. Me niego. Declinar. jugar Vale. Uh. Vale. Una fuerza enemiga. Oh, vale, este es el que había escapado de aquí Vale, camino bajo la montaña Podemos pasar hasta cierto punto Vale, vamos a acercarnos aquí Y ahora en el siguiente turno vamos a por ellos Ahora bien ¡No llega! Zorgrim, tu padre Es que con esto no puede iniciar batalla No llega, en serio, tío Vale, con el maestro ingeniero Aquí, sabotaje No Es que el otro ejército está aquí 100%, pero no lo veo ah. Vale De todas maneras Vale, con este vamos aquí Vamos a asesinar A este goblin Sí, un 30%, me la juego Acaso, bueno, hay que ir probando Hay que ir probando Aquí, ¿qué tenemos para hacer? Vale, en las minas del cuerno del dragón Vale, vamos a mejorar No, no, no, no No, vamos a aguantar Vamos a aguantar Y, vale, vamos a cambiar el tipo de movimiento Vale, Grunty Gringón Vamos a por vosotros ¿Qué Bueno, autorresolución. Y lo capturamos Perfecto Ah, hemos perdido 500 Nada, a ocupar Vale, ah, perfecto Runa de los ancestros Uh, indesmoralizable ostras esa luna tiene muchísimo valor vale ahora que estamos en cronte gringo aquí qué. oh vale pozo minero de sal producción de sal 28 toneles vale en la mina del cuerno del dragón es que no tenemos nada aparte del taller del ingeniero vale nada pues vamos a aguantar eso ahí este asedio cómo va 9 turnos caerán Vale, no, continuamos. No pasa nada. O sea, no hay prisa tampoco. Vale. Thorgrim ahí que no llega. Este ejército también movilizado, que no ha llegado más. Vale, Caraza Carac. No tengo, no tengo, no tengo y quiero. Lo necesito. Vale, vamos a aprovechar. Aquí, venerar a los antepasados. No tenemos corrupción apenas tampoco ni nada. Oh, bajamos el coste de construcción. Mmm. Vale, vamos a coger el tributo a gran rey. Aquí, vale. Aquí, en esta otra región. Tenemos el de bajar la corrupción. Vale. Pero vamos a coger la tasa... Impositiva. Vale, aquí en esta otra región. Vale, no, aquí está bien. Aquí tenemos la del comercio. Aquí... va a estar la misma... Bueno, aunque ya tenemos todo... Ah, no. No tenemos todo subido aún. ¿Las montañas nubladas? Es que... Uy, uy, uy, uy, uy. Tenemos que hacer diplomacia y ser capaces de asignar, ah, ah. De asignarnos, o sea, de confederar a la gente. Si no, no podemos hacer mucho. Estamos perdiendo regiones. Solamente por eso. Vale. Eh... Ok, ya está todo el mundo en su sitio. Siguiente turno. Con el vampiro... Los del caos, Bretonia, Bunkerstein, Nosca. Vale, vale, venga. Movimiento, movimiento. Pero hijo mío, ¿cómo te marchas? ¡Oh, ¡Hola! ¡Ansi para el ejército! Hemos detectado una fuerza enemiga. Vale. Vale, perfecto. Vamos, podemos sabotar aquí. Sabotaje 46%. Me parece correcto. Uh, fracaso. Bueno, no pasa nada. Había que intentarlo. Ahora, aquí Vamos a atacar esto Vamos a atacar esto, dije Vale, autorresolución Sí, y se han dejado solo al héroe No puede ser, tío Vale Hemos derrotado a un enemigo en combate Nivel 19 Fuego de apoyo Munición de artillería Daño de proyectiles Coste del héroe para los maestros Coste de acción del héroe Dios es que es una barbaridad. Y ahora, o sea, si quiero puedo meter esto. Y puede ser una locura. Barbas largas, martilladores, rompelleros y matadores. Buenos pulmones. Puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf. puf. Agravios pendientes del caos. Caos inor. Caos y noscas Con los hombres Ah, no, los hombres no Condes, vampiro y elfos No, vale, vamos a meter fuego de apoyo Que esto es al fin y al cabo Munición, daño Vale Y vamos a acercarnos un poquito a este ejército Nada, este lo vamos a reventar uh, uh, uh. Vale, podemos Ala, con la actitud normal Llegamos a súper poco. No entiendo por qué. Vale, vamos a depositarnos aquí y a ver si podemos atacarles. Vale, aparte de eso. ¿Dónde está? Vale, vamos a asesinar... No, oh, no, no podemos. Vale, las probabilidades de éxito son muy bajas Vale, Gronti y Grimnol Vale, oh, oh, oh, oh Esperad, esperad, esperad 1500, da igual Vamos a coger aquí Y vamos a plantar nuestra sala del trono del gran rey Turnos 6 Fua, maravilloso Cuando se complete eso Perfecto Vale, aparte eh, Lo de la sala mejor Vale. Vamos a ir movilizándonos para. ¡Hola! Este ejército es muy tocho, ¿eh? No sé yo si con este podemos contestarlo. Vale, vamos a ubicarnos por aquí. Vamos a movilizar nuestro héroe aquí y vamos a ir. ¡Dios! Si tiene gente aquí. Aquí hay más de un ejército. Ah, no, pero tiene aquí todos los héroes. ¡Hala! Vale. ¡Qué barbaridad! Vale, este asedio sigue aquí. La guarnición está no está tocada. ¡Oh, Uff, Es que es una guarnición de las grandes. Gorgazan. ¿Dónde está eso? Ah, aquí al sur. Bueno, cuando acabemos con este ejército iremos para allá. Mortigrinol... Oh, bueno, da igual, el reclutamiento global usaremos Vale, pues nada, ya está todo listo Sí, pues siguiente turno Probaremos dentro de poco a ver si podemos tirar diplomacia o algo así con los, algún clan enano Pero estamos en la de siempre O sea, es imposible por alguna razón que desconocemos Y no, se puede Dios, hay ejércitos ahí curiosos, ¿eh? bar moños altos. ¡Huyen, tío! ¡Huyen! Pero a muerte, ¿eh? ¿Vale? Abortado, agravio. Bajo la vengativa es en... desmendir los gors. Saquearán las tierras de... Una infamia y transgresión. Derrota al ejército de este señor. ¿Vale? Autoridad señor del clan. Bien. Vale, vamos a implantar diplomacia. O sea, diplomacia de la tecnología. ¿Qué vamos a sacar? Autonomía de las fortalezas... No, es que eso al fin y al cabo, como no estamos tampoco sacando mucho. Vale, los antiguos juramentos. Coste de reclutamiento de la largas menos 5%. Tiempo de recarga reducido un 15% de la artillería, ¿eh? O oh, mantenimiento de la artillería. Esto solo por. Por. Uf, es que este está muy bien. Fuerza del arma. Enanos con armas de mano. Con picos mineros. Uy. uy. Uy, uy, uy. Está muy bien. Vale. ¿Qué vamos a querer? Dracoyerros, rompehierros, duración de reclutamiento, dracoyerros. ¡Wow! Claro, es que aquí es tirar hacia la... Hacia las artillerías Vale, vamos a tirar por Llevarlo igualado porque si no nos vamos a quedar muy atrás Vamos a meter antiguos juramentos Porque hay que seguir Por este árbol de aquí Porque si no Va a estar muy muy muy difícil Vale Vale, ok vale nuevo turno movimientos hola y dónde fueron vale nada vamos a hacer movimiento normal pero no bueno no llegamos si se mueven aquí el siguiente turno los reventamos vale vamos a ir a la búsqueda vamos a perseguirlos Llegamos, en verdad, aquí contra los, los moños altos Vale, vamos a acercarnos un poquito más Vale, y ya en el siguiente turno, si nos quieren atacar, que nos ataquen Pero vamos, a por ellos A por ellos, sin duda Vale, siguiente Uy, la torre de la mina Vale, aquí los dineros No nos van a faltar ¿Aquí qué podemos sacar? Oh, vale, otro taller. Vale, vamos a sacar aquí... ...campo de cebada. Venga, sí, que no tenemos ninguno en la región. Vale, ¿matamos a este o vamos aquí? ¿Qué probabilidades hay aquí de conseguir las cosas? Buah, 13% asalto de unidades... 31, 30, 29. Vale, vamos a sacar. Vamos a ver si podemos matar al chamán. Efectos de tu héroe. Vale, vamos a ver si podemos sacarlo. Fracaso, bueno. Subo yo de nivel, no pasa nada. Vamos a darle calor, campeón. Asesinar un 8% de probabilidad de matar. Vale, me gusta. Asaltar barracones. Nah, esto es una pasada. Vale. Y cada vez mejor, ¿eh? Vale, ¿a este hombre dónde nos lo vamos a llevar? A por esto. Es que esto es... El problema que tiene es que tiene muchísimo potencial. Y nosotros tenemos apenas... Uf, es un ejército muy tocho este. No sé dónde me quiero mover. No sé dónde me quiero mover. Vale, vamos a plantarnos aquí. Ay, ay, ay, ay. Y no puedo reclutar unidades. Porque tenía el movimiento de bajo la montaña. Qué feo. Que aún nos queda telita. Siete, dos turnos por lo menos. Vale. Vale. Y pues nada, por aquí, por el norte. mira de Pera Magmar. ¿Esto que está? Ah, vale, para subir. Vale, pues vamos a subirlo. Ok. Nah, aquí estamos. Ya tenemos todos los movimientos hechos. sí ¿Hacia dónde se fue? Por aquí no tengo nada que rascar yo. Sí, es... Sí, nada que rascar. Nada, vamos a ir haciendo camino hacia el norte. Y ya está. Ok, ¿qué más tenemos? Eh... Vale, vamos a probar las diplomacias. Con vara cuarta a veces estamos mejor. Relaciones, 177. Muy amistosa, mejorando. O sea, 142 positivo. Gran poder. Aversión. Por alguna razón. Gran poder. Otro. ¿Y el clan Angrun? El legíti rey legítimo de los ocho picos. Convertirte en tributario. Pero ¿por qué tiene probabilidad de éxito baja? pago. Es que ya no es ni tributario. ¿Cuál es la otra? Que se convierte en tu vasallo. No. Vale, vamos a firmar un pacto de una agresión. Vale, esto se firma. Ok. Y ahora que tenemos el pacto de una agresión... Ah, no. ¿Y cómo podemos...? ¿Qué es un militar, tributario... ¿Y qué es lo que tenemos con el resto de facciones? Con Barakvar? ¿qué es lo que tenemos? Unirse a la confederación. Aquí hay que tener una amistad brutal... Pero, bueno... Desenfrenada. A nosotros el rango de fuerza. Ah, la, la actitud de la amistad está aquí. Pero es que es imposible ir a más. Caracazul... ¿Qué, qué, ¿Qué nivel de, de amistad hay que tener? Unir a la confederación baja. ¿Qué hay que tirar esto aquí hasta que. Bueno. Hasta que sea posible. Ha rechazado tu oferta. ¿Es imposible unificar a los reinos? ¿Y con tributario? ¿Qué tienes que? ¿Asaltar los reinos enanos? Es que no entiendo. En serio, no le encuentro razón de ser. ¿Por qué no es posible hacer confederaciones? Porque por diplomacia no es. Ojo, se van hacia el Gromting... Gringol. Los pies verdes están bajando. Uy, po, caras, que no caigan, eh. Wow, ¿Por qué habéis dejado de saltar? Los muños altos. Uf, uh, van a atacar. Bloquear ejército, fracaso. Gringol, pierro. hierro. Aplastar al enemigo. Uy, wow. Vale, aplastar al enemigo. Ahora bien. ¿Dónde se han ido? Vamos a tener que perseguirlos. ¿Es en serio? Pues nada, vamos de persecución, corzor grim y ya está, porque es que otra cosa no pudimos sacar. Vale, no, no, vamos a sacar esto, vale, vamos a saltar el Kroon. en el próximo turno lo haremos, vamos a probar, vale, vamos a probar a asesinar esto, no es posible. saltar unidades. Ojo. Vale 39%. Ojo, ah no, asesinar fracaso. Pensaba que sí que lo habíamos colado. Ha desaparecido ahí, se ha hecho un dios Mingol lo van a reventar, ¿eh? Ya este le quedan le queda un turno para que sea posible. Dios, ¿qué es esto? Al lanzapirotes Oh, vale, minas del cuerno del dragón. Vale, el crun tiene que ser nuestra, pero vamos. Por necesidad ya. Vale, podemos avanzar con esto, sí. Además... Llegamos. Ah, ha huido. ¿Esta gente que son? Tienen un condado nada más. Eh... Vamos a tirar diplomacia. ¿Dónde están? Eh... Vamos a firmar un pacto de no agresión. Vale. Gracias. Vale. Y nos vamos. Ok. Vamos a firmar también pacto de no agresión. Vamos a... Ya que estamos entrando en zona norte... Vamos a firmar un pacto de agresión con el imperio. Añadir oferta. Acuerdo comercial. Ah, ya tenemos un pacto de agresión. Oh, oh, oh, oh, Perfecto. ¿Cuánto? ¿Mil de ingreso previsto? Oye, pues está bien eso, ¿no? Está muy bien eso, me comentan. Vale. Ok. Eso está listo, entonces. Vale, carta crack. 10.000, el hangar, tú. ¿Llegamos? Llegamos. No podemos movernos. Vale, pues nada, es que siguiente turno. Estamos aquí bailando a la mona con los ejércitos orcos que no conseguimos de esto. Vale. Eh, finalizar turno. Sí, no podemos hacer otra cosa. Ya está todo listo. Clan Angro. ¿Qué necesitas? Alianza defensiva. Estoy de acuerdo. Vale. A ver los pies verdes que se, que se gestionan. ¿Tú qué vas a hacer? Viene aquí, ¿eh? Va, va Grunty Mingle. Ya veremos qué hacemos con eso. Uh, oh, están atacando a los enanos. Vale, yo creo que somos capaces de pasar bastante por encima a los condes vampiros. Con los ejércitos, o al menos con el ejército que llevamos por ahí, pff, lo vamos a disfrutar. Kislev, moños altos... Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Llegó nuestro momento. O sea, tengo unas ganas de probar este ejército, pero brutal. Tenemos los dracoyerros, tenemos los cañones de órganos contra un ejército sin armadura. Full morralla. Vamos a tope a por esta gente. Estrenamos los Dracoyers Uy uy uy uy uy Mira, oh, oh. Encima En línea recta Con ellos solo una de caballería nah, A disfrutar Vamos a tener que avanzar Con los cañones de órgano un poquito Bueno, puñetas. Aguantamos en línea y que vengan ellos A fin y al cabo, ellos Atacamos nosotros ¿Por qué nos pone como atacantes? No sé por qué nos pone como atacantes. Bueno, da igual. Vamos para adelante. Los, los enanos con las hachas a dos manos. La línea de los. Nah, nah, nah, nah. Esto va a ser una barbaridad. Pero una barbaridad. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. A ver, es que los dracoyeros, es que eso va a ser espectacular, los dracoyeros, o sea, van a pillar a los orcos y van a hacer, pff, y van a pasar por encima, y esto va a ser el inicio de nuestra expansión por el norte, o sea, vamos a pillar, la idea es que este ejército fuera íntegramente de Thorgrim, pero vamos a cogerlo y vamos a ir ya con este ejército dos para adelante, vale, vale, un poquito para atrás, vale, gracias, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Draco Hierros aquí... Draco Hierros aquí... Primera línea... Vale... Ahora... Quiero... Vale... Vale... De... A dos manos... Vale... Y esto va a ser nuestra... Falange central... Vale... Además... Vamos a incorporar... Barbas largas en este lado... Que aguanten bien... Todo lo que se les eche encima... Y esto, que aguanten bien todo lo que se les eche encima Vale, vamos a incorporarlo A la falange, vale Además, vamos a meter a nuestro héroe enano aquí en el centro A nuestro señor del clan aquí en el centro Y esto va a ser una puñetera masacre Además, pues tenemos muchos enanos Vale, aquí vamos a poner dos grupos de enanos. Sí, tenemos mucha falange. Vale, este grupo va a ser el lado izquierdo, este va a ser el grupo derecho, esto va a ser tal, ¿vale? Luego, aquí en toda la zona centro... Vamos a poner los ballesteros... No, vale, vamos a dividirlos, vamos a dividirlos. ¿El grupo 2 cuál es? Vale, perfecto, pues vamos a sumarle esto y esto. Ah, no, grupo 2 y esto y esto. ¿Vale? Y vamos a meter a los ballesteros un poquito más hacia el centro. ¿Vale? Y vamos a bloquearlo así. Y luego vamos a tener a estos y a estos aquí, un poquito más hacia el centro. Eso es. Junto con el grupo 3. Y vamos a bloquearlo así. Vale, luego estos... Van a estar aquí A la espera de lo que necesiten Vale, lanzagravios Cañón de órgano por aquí Tiene mucho rango Pues está súper bien, eh Vale Aquí centradito, vale El grupo 6, bueno, aquí un poquito Alejado, pero bueno Estamos bien Nah, esto es que va a ser una barbaridad. No, ni nos van a tocar, tú. Vale, vamos a abrirnos un poquito más. El grupo 2 vamos a colocarlo tal y como está. Pero más hacia aquí, hacia el costado. Vale, y el grupo 3 lo mismo. Un poco más hacia el costado. Eh, no, no, no, bloquearme esto. Vale. Ah, ah no tanto. Aquí. Vale. Y este... Los barbas largas vamos a abrirlos un poquito Y estos barbas largas vamos a abrirlos aquí un poquito ¿Vienen? Es buena pregunta No Bueno, pues si no venís Ya vamos nosotros Avanzamos Avanzamos ah, ah, ah, ah. Avanzamos Avanzamos Avanzamos y avanzamos ¿Vale? ¿Cómo está? Hoy oh, va Aquí Vale, así sí ¿Vale? El grupo 2 un poquito más para adelante Ah, no Un poquito Bastante más para adelante Vale ¿Cuándo entra el lanzagravios en acción? Bah, aún le queda un poquito de terreno Vale Uh, si podemos Plantarnos este cuello Y girar un poquito la formación Estaría perfecto Vale Vale, vale, vale, vale. Nah, es que esto va a ser una barbaridad. ¿Ya se ha plantado? Sí. Y, y, un poquito más. Eso es, vale. Así, más escorados vale, el grupo 2 aquí cerramos esto, vale, y el grupo 3 aquí como un poquito más abierto pero sin dejar hueco vale, vale, vale, perfecto estamos muy abiertos creo yo ya lanzamos no nos da un poco más para adelante un, venga, un poco más para adelante va Venga, el grupo 5. Es que cuesta un montón mover la artillería, tú. Aún no. Vale, ya se mueven. Vale, vamos a quitarnos de en medio a los arqueros. Vale, ya estamos ubicados, ¿sí? Vale, epa, grupo 3, aquí, cerrando un poquito. Vale. Vale, eh, eh, grupo 2. Aquí, perfecto. Vale, grupo 1. Todo un poquito más a la derecha. Vale. Uf, uf, uf, uf. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, abrid fuego. Abrir fuego, abrid fuego. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. aquí. ¿Y vosotros dónde? Aquí. Ahora cuando aparezcan. Oh, a estos, a estos, a estos. Vale. Oh, oh, oh. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Uy Vale, toma, toma, toma, toma, toma, Qué tú. tú. Nah. Maravilloso. Vale, okay. Vale Vale. Vale, venga dracoyerros abrid fuego, chicos. tú. oh, oh, oh. Vale, chicos, chocad aquí. Nah, qué basada los dracoyerros, tú. Maravilloso. Es que es, o sea, es complicado. Hay que saber a quién pegarle. Eso es muy importante con los dracoyerros. Nah, maravilloso. Aquí, aquí, aquí, aquí. Ah, perfecto, tú Perfecto, perfecto, perfecto Y ahora que huyan Pru -pru -pru -pru -pru. Venga, sacad los lanzallamas Vamos, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos vamos. Vamos, Uy, qué tim... ¡Hola! Dale, dale, me te cortes Toma ahí, venga ¿Quién quedó con la brasa? ¡Dios! Nah. De locos De barbas De locos no, de barbas Eso sí Venga, y vamos, vamos, vamos, vamos, chico <ríe> Madre mía, qué barbaridad Me encanta tú Me flipa Toma, toma Y los caños de órgano, ¿por qué no, ¿no dispara? Oh, ahí están fuera de rango Venga, que aquí sí que tenéis rango Parad sí, disparad Dale, dale, dale brrr, bu, bu, bu, bu. Toma, toma, toma, toma Además es que es una lluvia constante eh. Porque es como brrr, brrr, brrr. Fantástico Nada Brutal Espectacular el ejército. Vale, finalizamos batalla. Nos hemos pasado un par de minutitos. Pero yo creo que ha valido la pena ver el poder de destrucción que tienen estos enanos. 27 bajas, 37 bajas, 65, 63. Madre mía. Madre mía. Nah, espléndido. Espléndido, espléndido, espléndido. Porque además le metes el chorro y luego ya cuando te llega, ya cuando te han llegado a melee, ya ya, ya ¿Para qué? Pues esto contra los condes vampiro. Que son unidades también muy parecidas. Que son eh, zombies y todo ese tipo que es mucha morralla. Sin, sin armadura ni nada. Esto va a ser maravilloso. Pero maravilloso. No sé. Creo, espero, creo y espero que pasemos rápidamente por encima de los condes vampiro. O sea, que no, que no nos toquen. Y, y que no suframos muchas bajas. Y que sea, pero apabullante rollo. Buo, barriendo. De abajo arriba. Buf. A lo mejor tenemos algún problemita con unidades del tipo... Eh, gárgolas o, o monstruos grandes. Ese tipo de cosas. Que creo que vamos a tener menos... Menos, obre, obvio. Menos control sobre ellas. Y nos van a meter en más problemas. Pero bueno. Fuera de eso. Uf, vale. Bueno, tenemos barbas largas, ¿eh? Pff, ah, bueno, pero tiene minotauros. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Este va a ser nuestro arranque en el próximo capítulo. Nos atacan Caragdron, pero volveremos con Magni... O sea, con Magni, uy, perdón, los enanos. Con Thorgrim a conquistar este asentamiento. Así que nada, eso es sí, todo por hoy y lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kibbi como a mí, que van a estar los dos en la descripción. Comentamos un poquito de todo en general. También seguimos en Twitch. vimos directo normalmente todos los miércoles. son las 7, 7 y media. Enchufamos directos. Y ya a partir de ahí. Charlamos un ratito con vosotros. Y jugamos a lo que surja. Y por último. Suscribiros a este canal de YouTube. Estamos haciendo contenido diario. De calidad. Y cada día mejor. Gracias a vuestro apoyo. Así que nada. Eso sí todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga. Hasta luego. Adiós.